Un elemento que ha obstaculizado eh, nuestros esfuerzos de cambiar la eh, dinámica ambiental eh, y de bajar eh, o reparar la destrucción del medio ambiente que estamos viendo ha sido el hecho de que nuestra explotación del medio ambiente no está impulsado por necesidades materiales, tanto como sobre todo emocionales y psicológicas. Los que, lo que motiva nuestra búsqueda constante de más recursos, lo que nos impulsa a estar eh, produciendo y consumiendo en estos ciclos, eh, no, son, eh, no es una búsqueda de satisfacer nuestras eh, necesidades físicas y materiales, sino sobre todo emocionales, psicológicas, e incluso podemos llamarlos espirituales. Y en este sentido, eh, podemos decir que la crisis ambiental es sobre todo una un crisis de valores. Y si miramos eh, el, la historia o el ritmo que hemos llevado en este proceso para llegar al momento donde estamos. Eh, podemos decir que los seres humanos hemos estado eh, moldeando la naturaleza desde milenios. Desde el momento de empezar a agarrar la tierra, estamos afectando el medio ambiente. Cuando miramos en las andinas o en en muchas partes de Asia podemos ver las montañas están como esculturas con terrazas y producir estas terrazas eh, requiere enorme esfuerzo y desgaste de energía y, eh, y ingeniería, mucha atención y energía. Y en las Andinas es impactante de tratar de imaginar mirando el tamaño y el peso de las piedras, de tratar de imaginar cómo movían eh, eh, un peso, ¿no? algo que pesa tanto, de moverlo y tenerlo exactamente en su lugar, de tal manera que ahora los terremotos pueden destruir todas las, las construcciones de los españoles y ahora de este siglo, pero estas estructuras siguen firmes. Dice, hay que reparar las carreteras que pasan por las andinas, pero las, eh, los eh, pasillos y las paredes andinas ahí están sin que alguien esté continuamente reparando y, y invirtiendo. Así que llevamos mucho tiempo eh, mirando cómo podemos ajustar nuestro ambi medio ambiente. Sin embargo, algo que vemos en las culturas que usan terrazas es que para, eh, para mover el agua, para irrigar estas terrazas, necesita una enorme coordinación, colaboración y por lo tanto armonía entre las, los diferente, las diferentes fincas o los diferentes campos y así hubo un sistema donde naturalmente no podemos ir mucho más allá de lo que la cooperación, la colaboración, la armonía permite. O sea, era un sistema que finalmente tenía sus maneras de, de, de sostenerse. Luego llegamos a, al momento de la revolución industrial, donde, eh, nos, donde reorganizamos, eh, reestructuramos relaciones personales, eh, una revolución basada en una visión eh, muy alejada de la colaboración, de la armonía, de la interdependencia, una visión basada en la idea de desconectar los productos de los procesos de producirlos, de comercializar el tiempo de una persona que trabaja, de comercializar las relaciones entre las personas poniendo precios en todo, en tu tiempo, en tu trabajo, en tu salud. y eh, una, eh, un, una orientación hacia la naturaleza, eh, que esto es eh, un recurso, que, donde podemos extraer el mejor beneficio. Y desde ahí ya empezamos a aumentar eh, la velocidad del desarrollo, no el desarrollo humano, el desarrollo eh, material. Y con esta, eh, esta orientación a la vez materialista e individualista eh, empezamos a aprender a poner precio y a la misma vez la idea de valor se convierte en valor comercial. Y cuando, cuando extraemos o aislamos un producto de los procesos, ya entramos en todo lo que Marx estaba describiendo: de aislar el, el trabajador, el laborador, el, el, el, el, tra, el obrero de los productos de su labor, de aislarse, de, que es un proceso mental, de no que en la conciencia del trabajador no hay, la, no hay una idea de que es mío porque lo produce sino me pagaron mi tiempo, le pertenece al dueño. Uh -huh. Y está este pequeño ajuste de vernos así aislados, de aislarnos de las relaciones, de convertirnos en trabajadores uh -huh. ¿no? y convertir lo que nosotros hacemos en algo que tiene un, un precio fijo. Uh -huh. Y a la misma vez, eh, aun cuando hay una reacción contra esto es una reacción totalmente todavía materialista. Y seguimos en esta dinámica, seguimos. Eh, otro punto clave llega cuando se termina el segundo, eh, guerra, la Segunda Guerra Mundial eh, y el gobierno de los Estados Unidos eh, que ha eh, desarrollado tantas fábricas ha estado eh, teniendo mucha ganancia de, de estar vendiendo armamentos básicamente de la, el nivel de producción cómo sostener para que cuando regresan eh, los soldados y regresamos a la paz que no se derrumba la economía y una decisión consciente tomada por una, eh, un equipo, una junta, era lo que los Estados Unidos más necesita ahora enfatizar en esta temporada de la paz, eh, era más consumo. Necesitamos consumir más. Y eh, en términos de mantener la economía, Funcionó. Eh, a partir de aquella época eh, hubo una, eh, una, eh, como una exaltación, una euforia de desarrollo material. Eh, y cuando vemos qué ha cambiado en este tiempo, eh, una cosa que ha cambiado es que, de acuerdo con eh, varias investigaciones eh, se calcula que uno, eh, uno 30% de los recursos naturales del planeta han estado, han, sido, han estado extraídos, han estado usados, destruidos. Se puede debatir el número, pero no necesitamos una investigación, podemos mirar a nuestro alrededor y vemos el, el efecto de la deforestación, del cambio de las minas, y, y, y de mucha otra actividad. Y que sucede en este tiempo es, eh, por ejemplo, eh, producimos eh, asfixi asfixiadoras, aspiradoras, aspiradoras producimos muchos, eh, muchos aparatos para la conveniencia, por ejemplo, doméstica, que rescata mucho tiempo para las mujeres, las personas que cuidaban las casas, rescata mucho tiempo y energía. Y se supone que esto debe de haber resultado en una sociedad con mucho tiempo para cultivar sabidur sabiduría humana para asegurar que esta sabiduría y valores muy profundos quedan transmitidos a los niños y que los niños y que hay un, un increíble florecimiento de la, ¿no? de la sabiduría, ¿no? de la cultura, del nivel de, ¿no? de la humanidad, cosa que no hemos visto. Eh, al revés. Cuando se desocupa el tiempo, ¿no? en poco tiempo terminamos en, con una sociedad donde ahora no es suficiente que haya una persona trabajando para sostener la familia. porque qué? ¿no? Este segundo eh, trabajador potencial en la familia cuyo tiempo quedó desocupado, de repente se tiene que poner en los mismos ritmos. Y en vez de toda esta inteligencia que tenemos, toda esta tecnología que tenemos, toda la ciencia que tenemos, en vez de crear una civilización cada vez más rica en lo que realmente cuenta, eh, terminamos siendo eh, adictas, siendo insatisfechos, eh, siendo algo perdidos, frustrados con nuestras vidas, atallados, sin el tiempo de realmente aprovechar lo que supuestamente estamos trabajando para tener. Y todo esto está dejando al lado el increíble crisis que tenemos en nuestro propio hogar, en la tierra, en el medio ambiente. Y lo que vemos en estos ciclos de desocupar tiempo, y ¿qué hacemos con este tiempo que desocupamos? ¿Qué hacemos? Pues no sabemos qué hacemos. No tenemos una visión positiva de lo que el desarrollo humano nos podría producir. Y a la misma vez, sentimos que nos falta algo y tenemos, hemos armado toda una sociedad, una cultura, una economía que nos está señalando, yo sé que te falta y lo puedes comprar aquí y lo que donde focalizamos esta sensación de carecer, está con, continuamente cambiando. Nunca estamos tratando de resolver la sensación de carencia porque está, estamos continuamente estando eh, engañados y convencidos que lo que te falta es esto. Ya tienes esto, pero no te sientes bien porque mira, hay una versión más nueva y no tienes esto. Pues por supuesto te sientes insatisfecha. Ya te lo podemos explicar y a la misma vez resolver si nada más te enfocas en ir y comprar tal y tal versión de tal y tal cosa. Y eh, si miramos este, este panorama, eh, vemos que hemos caído en ciclos de carencia. De carencia. Sentimos incompletos que algo nos falta. ¿no? Y no sabemos qué es. Y con esta, esta orientación profunda, materialista, enfocado en lo material, en lo externo, o en nuestro propio cuerpo y su comodidad, su belleza, con este enfoque material, ma material y externo, lo que me falta tiene que estar fuera de mí tiene que estar fuera de mí y no sé qué es y no sé qué es y no sé qué es y si se nos ocurre que quizás me falta algo adentro muy fácilmente empezamos a acumular terapias esta terapia la otra terapia la otra terapia con esta misma orientación ¿no? de ¿no? adquirir que de identificar algo fuera de nosotros y, y internalizarlo o hacerlo mío en este terrible esfuerzo de resolver la sensación de, de, de tener un vacío aquí. Un vacío exactamente la forma de un iPhone 7. Y si solo no puedo llenar, voy a estar bien. ¿Llegamos a iPhone 7? pensamos que sí. ¡Cucho! Ah. <risa> y la, eh, este estímulo, ¿no? esta, eh, esta tecnología de la mercadotecnia que nos convence que esta carencia se llena con tal y del producto externo nos mantiene en una condición de de, de, de deseo continuo y un deseo continuo que nunca puedes tener suficiente, esto básicamente es codicia en que quieres, es, quieres esto lo logras y ya quieres el siguiente y la, esta, la estructura de esta mentalidad es una mentalidad que no presta atención en lo que sí tiene está prestando atención y está dirigiendo su atención cada vez ¿no? cada vez más allá de lo que tiene. Y hay este dicho que eh, eh, refleja la excelente cultura de Nueva York, <risa> eh, de un, eh, un mercader, un negociador, un empresario. Eh, que le pidieron de definir qué es suficiente. ¿Sí? Y él define suficiente como un poquito más de lo que tengo. ¿Sí? Y esto es el, el la condición eh, existencial de nuestro ciclo Para nosotros suficiente, lo satisfactorio sería un poquito más de lo que tenemos. Continuamente. No importa qué tenemos, no importa cuánto tenemos, lo suficiente es un poquito más allá de nuestro alcance. Y así estamos continuamente inclinándonos hacia algo que nos falta. Y la condición psicológica es de carencia. Todo esto es el elemento interno psicológico. ¿Cómo se manifiesta esto en el conducta? Por primero estamos consumiendo, consumiendo, necesitamos más para llenar este vacío y lo compramos y no era suficiente y necesitamos más. Y necesitamos con otro color y otra forma y otro perfume y otra sensación, ¿no? otra marca, continuamente, continuamente. La destrucción ambiental es producto de esto, de esta actitud y esta conducta con todas la, la, toda la infraestructura eh, económica, política, social, que nos mantiene en esto. Sin parar como sociedad y preguntarnos ¿qué está pasando? No somos más felices. Tenemos mucho más que antes y no somos más felices. Pues esto no está funcionando. Espera, ¿qué estamos haciendo? Y vemos los problemas sociales y vemos los resultados de esta carencia y vemos el resultado ambiental y aún así no, no logramos parar. No tenemos la, una, una, como una motivación, un porqué realmente ¿no? y ni tenemos un cómo realmente. Parar. Y ahí tenemos el más, más grave de todo. Si revisamos otra vez estos ciclos, eh, regresando a esta idea de la interdependencia, y podemos imaginarlo como una, un contraste entre dos modos de ser, dos modos de relacionarnos y de ver nuestra propia naturaleza en el modelo que ha dominado la sociedad definitivamente occidental por mucho tiempo ahora es cada vez, cada vez más la, el, eh, el dominante globalmente es este modelo de los individuos autosuficientes, independientes que están en competencia el uno con el otro comparando que tienes con el otro viendo cómo puedes proteger tu interés para eh, asegurar tu propia seguridad financiera, para cuidar tu familia. Y es, una, eh, es un modelo de la persona donde las relaciones con otros, la relación con el medio ambiente, la interconectividad que tienes mediante... ¿no? Este intercambio continuo con los árboles, con las plantas, ¿no? con las nubes, esto ni ni, ni ni ves. Lo que ves es que yo decido que yo hago. ¿No? Es una, un modelo de una persona basado en, en creer que lo que yo soy depende de mí, no depende de otros. Y, para yo ganar mis metas no importa si viene al costo de otros. Y es un planteamiento individualista, es un planteamiento fundamente autocentrada, es un planteamiento social donde, donde lo mejor que una sociedad o una economía puede hacer es eh, crear un sistema donde la búsqueda de autointerés de cada uno esté coordinado para armonizarlos para poder coexistir. ¿No? O sea, yo buscar mis intereses ¿no? sincroniza con el interés de los otros. ¿No? Por ejemplo, tu interés es ganar dinero, mi interés es no tener que pasar el tiempo pintando mi, ca pintando mi casa, yo te pago y así. ¿No? Y vemos en este planteamiento que cada vez más de lo que fue un regalo, algo que se ofrece gen por generosidad, por amor, por armonía, por cortesía a otros, ya tiene un precio. Cuidar los niños, cuidar tus niños, ya pagas. ¿Sí? Pasear tus perros, ya pagas. ¿Sí? Cuidarte cuando estás enfermo. Acompañarte, estar contigo cuando estás enfermo, ya pagas. ¿Sí? Cocinarte algo cuando no tienes tiempo, pagas. ¿Sí? Pintar la casa, pagas. Mover las cosas, pagas. Mientras en nuestra propia vida podemos imaginar, podemos acordarnos que cuando fuimos jóvenes, tú no pagas para alguien cuando tienes que mover para otro departamento, ¿no? ¿Cómo vas a pagar? Pides a tus amigos, convocas y todos lo hacen y tú sabes que okay, la siguiente vez cuando uno de estos amigos tiene que mudar, pues me va a tocar a mí y feliz. Y convivimos. y. ¿no? En Nueva York es pizza, ¿no? porque nadie tiene, estás mudando casa, no tienes dónde cocinar. Pides una pizza, todos comen pizza juntos y vas a la otra casa. ¿no? Y ya se suda, se ríe, se convive. ¿no? Ahora ya pagas. ¿eh? Y si no queda bien hecho, te quejas. Tienes el derecho de quejar porque ya pagaste, ya eliminaste cualquier. De vínculo de gratitud o deuda o, o, o cualquier vínculo humano. ¿Sí? Y es lo que perdimos, lo que eh, se identificó como la economía de, de la generosidad, o la economía del dar. ¿Sí? Ahora tenemos una economía de relaciones humanas comercializadas. Y todo está basado en, en esta visión eh, de un yo autosuficiente que no quiere depender de otros. Yo prefiero pagar y ya no tengo ninguna obligación. Es una mentalidad. Mientras tenemos la mentalidad donde no nos vemos eh, como eh, cosas aisladas, No nos vemos como cosas aisladas, midiendo quién va mejor. Porque aquí, en este modelo de los individuos, para saber cómo tú vas, tú tienes que ver, ¿no? porque son todos separados y aislados, ya que no estás mirando dentro de ti para ver cómo vas. Miras por afuera. Él tiene más que yo y va mejor que yo. Yo tengo menos, necesito tener más. Y aquí prestigio es ¿no? de ver cómo relativamente caes no En estos, eh, estas medidas ya objetivas. Que él tiene ¿no? iPhone 6, tú tienes 7, vas mejor. Vas mejor quiere decir más prestigio, más estatus. Y en este modelo, de la competencia, la comparación, y lo rel relativo, medible. Aquí en la interdependencia, eh, ya que el enfoque eh, es más en los vínculos, en los que nos enlaza, en las conexiones que tenemos entre otros, y menos en yo como algo separable de estas conexiones. Y por lo tanto, en esta visión, eh, podemos hablar no de lo relativo sino de lo relacionado y cuando sentimos que otros son parte de nosotros porque cultivamos una mentalidad de convivir, colaborar, conocer, de reconocer que yo me enriquez, enriquezco cuando doy y obviamente estoy recibiendo todo el tiempo, lo reconocemos. Porque no estamos tratando de cortar este hecho, crear una pared que es, esta pared es dinero. Porque yo pagué, ya no tengo nada que ver con esta persona. Sino cultivamos la capacidad de realmente cuando vemos un, un producto que hemos comprado, y esto sería una, una tarea para esta semana, cuando vas a comprar algo, cuando lo levantas de, de, de esto, ¿cómo se llama? El librero, el, el estante. estante, donde estaba, cuando lo levantas y tomas en tus manos, míralo y ve que esto es tu vínculo con muchas otras personas. Estás viendo sudor, y aun si es comida, hay sudor humano en, en llevar la comida ahí en para ponerlo en donde lo viste, llevarlo al mercado, presentarlo, cultivarlo, cosecharlo, arar la tierra. Estás juntos con esas personas cuando tocas el producto de su labor. Si es algo producido en una fábrica, tú probablemente no te gustaría tra trabajar en una fábrica. Especialmente si estás comprando algo producido en países donde las condiciones eh, de cuidar la salud, eh, donde las relaciones explotas, o explotativas eh, no tiene muchos límites. Si compras algo en, en China, por ejemplo, eh, la, la, el descontrol eh, del impacto ambiental de las fábricas, todo esto está ahí. ¿no? Si tienes algo que eh, fue producido en una fábrica, es compuesto de, de diferentes partes. Mira eh, la tela. Míralo de metal. Míralo de plástico. Cada elemento tiene una historia y estás aquí vinculado con diferentes esquinas de la tierra. ¿No? Reconozca esto. Sienta esta conexión. ¿No? Y aquí empiezas a poder pensar si quieres apoyar las relaciones laborales ¿no? detrás del producto que tienes en tu mano. Si quieres apoyar el impacto ambiental de lo que tienes en tu mano. Si quieres apoyar el impacto ambiental de tener que transportar este producto de tan lejos a donde tú lo estás encontrando, o sea, producto de fábrica o sea, algo que se ha sembrado. O si estás comiendo eh, un producto no en su temporada, ¿de dónde viene? todo esto de empezar a concientizarnos de esta, esta, de esta interconectividad completa que nos hace, que desaparece de la vista cuando estamos pensando en cosas aisladas porque aislamos las cosas de todas sus condiciones, de toda su historia de todas, todo, todas sus consecuencias humanas Todas sus, sus consecuencias ambientales. Si estás eh, tocando un producto hecho de piel, hecho de lana, hecho de algún producto animal, piensa en el animal. Si tienes zapatos de cuero, esto fue el piel de un animal antes. Piénsalo, reconozcalo, concientizarte, concientízate de esto. Y si aún así lo quieres consumir, ahora estás consumiendo consciente. En este modelo de la interdependencia, cuando regresamos a repasar estos ciclos de carencia, codicia, consumo, ya empezamos a tener otra panorama. Lo que vemos cuando sin... Cambiar estas dinámicas, entramos en una visión ecológica o queremos ser más verdes o más ecológicos. Eh, lo más común cuando se empieza a hablar de esto con, con, con la gente, muchas veces eh, nos sentimos satisfechos si estamos reciclando, que ya estoy reciclando, ¿no? ya estoy haciendo mi aportación. Si miramos las recomendaciones, reciclar es como en el peor caso para ser ecológico, por lo menos recicla. ¿Por qué? Porque como, como si es una guerra en la, en la primera línea, en la vanguardia, en la frente, en la vanguardia. Aquí, cuando estás en la, en la línea, aquí, en la frente, en la primera frente, en la frente, aquí, aquí, es de reducir, reducir, consumir menos. Y si no lograste consumir menos, si sigues consumiendo, por lo menos rehusar. Y si ya no no, está, no has reducido tu, tu consumo de tal y tal cosa, ni lograste rehusar, por lo menos reciclar. Sin embargo, sin ver todos los vínculos, nos, nos eh, aferramos a lo de reciclar. Y reciclar es excelente. Debemos de reciclar si no hemos logrado reducir o reusar. Pero eh, de, eh, de, de mucho dolor y sorpresa, hay muchos lugares en los cuales ni siquiera se está reciclando ciudades completas muy pobladas donde no se recicla, países donde reciclar es tirar la basura fuera de la, de la reja, tirar las cosas en la calle existe. ¿no? En eh, los Estados Unidos eh, la gran mayoría de los lugares quizás por todas partes se recicla, eh, pero comparando cuando yo era niña el tamaño de los botes de basura eran como así. Ahora se recicla, pero en vez de dos botes de basura como así, hay tres de este tamaño. Y cada uno se llena una o dos veces por semana. Porque estamos usando muchísimo más. Pero nos consolamos, nos felicitamos que estamos reciclando. También nos felicitamos cuando compramos algo que tiene un paquete verde, que tiene un embotellamiento verde, un embotellamiento de cartón, después adentro de plástico, el plástico está ensillado con eh, otro plástico, ¿no? y nos felicitamos que estamos reciclando. Esto sucede cuando nos nuestra visión no ve las relaciones. No está teniendo esta, este panorama muy amplio de ver todos los procesos involucrados en lo que tenemos frente a nosotros. Y si usamos esta perspectiva de la interdependencia de tratar de entender, buscando puntos de poder parar los ciclos de carencia, ¿no? codicia, consumo, cuando vemos este modelo, este modo de vernos, este modo de relacionarnos, ya tenemos el por qué sentimos esta apariencia. Porque en realidad lo que somos eh, está íntimamente conectado con las nubes, con el océano, con el viento, con la tierra, con el agua, con los animales con los otros seres, con las plantas, con los árboles, si sí, esto es lo que somos, pero no nos vemos así de conectados, sino nos aislamos con esta falla epistemológica eh, que lo que dije ayer o la vez previa era Bateson. Y luego me dirá ah, ¿te refieres a Bateson? Sí, es Bateson, que se llama Bates en inglés, o se pronuncia Bates en inglés. Este fallo epistemológico de, de aferrar a este yo construido artificialmente, abstracto, abstraído de todos esos procesos. Y en la visión ecológica, en la visión de la interdependencia, en la visión del Buda, somos procesos... Continuos, estamos continuamente en proceso, bajo construcción, cambiando continuamente, creciendo, cambiando, respondiendo a nuestro entorno, ¿no? reaccionando de, de, de diferentes maneras, y estas reaccionan, reacciones nos forman a la misma vez que forman eh, el, el medio ambiente. ¿No? Cuando afectamos a otros nos estamos afectando mutuamente. Como en el principio de, eh, de la física, de me mecánica, eh, cada acción provoca una reacción opuesta. O sea, tocas algo, tú también estás cambiando. ¿No? Y en este planteamiento, si vemos así, ¿no? la, eh, la idea de nosotros ser completos en nosotros. No tiene caso. No es relevante. No necesitamos ser completos porque inter somos. Otros nos pueden completar sin problema y nosotros estamos completando a otros simultáneamente. Y estamos muy relajados con este proceso. Y entrenarnos a vernos así es el por qué el Buda creó una comunidad monástica. ¿no? los que querían vivir sus enseñanzas al 100% todo el tiempo de la manera más extremista y radical ¿no? que no se extrayes del contexto sino, sino aprendes a verte como un ingrediente en un ¿no? y vives así o tratas de aprender a ser. ¿Vale? y cuando nos vemos de esta manera eh, la necesidad de destacar, la necesidad de identificarnos, la necesidad de etiquetarnos, de enfatizar nuestra identidad, es, es, no es relevante. Pero cuando estamos eh, eh, viéndonos como algo independiente, eh, estamos tratando de vivir una mentira. Estamos continuamente negando ¿no? y tratando de cerrar puertas. Y con esta sensación de yo tengo que ser independiente, no nos gusta cuando otros nos prestan una mano, ¿no? Nos estamos tratando de mostrar que no necesito tanto. Y en, en la, las culturas más donde esto, más, esta visión más se ha desarrollado, incluso eh, los ancianos no les gustan cuando otros les como tratan de ayudar, porque yo, yo no, no, porque es como una muestra de su debilidad, de su dependencia. Y dependencia es malo Y cuando tenemos esta visión de nosotros como aislados independientes, eh, vernos, eh, vernos carentes, es eh, con carencias, es una consecuencia inevitable. Porque cuando negamos las conexiones, ya nos hemos visto incompletos. Y tratar de vernos como completos en nosotros nunca lo vamos a hacer, porque no es así que existimos. Nos estamos continuamente completando. Con el oxígeno de árboles nos completamos. Con agua nos completamos con otras personas, con el amor nos completamos, con la comida nos completamos, ¿No? con la risa, con el compartir nos completamos. Y cuando no miramos por ahí, sino tratamos de insistir en este yo independiente, aislado, continuamente estamos luchando contra la realidad y continuamente no. Es un poquito como cuando hacen, eh, amp amputan eh, brazos ¿no? o piernas. Eh, la persona que cree que debe de tener todo esto, debe de ser independiente, como siente que algo falta. ¿no? Y somos, estamos eh, viviendo de manera muy parecida. No vemos estamos viéndonos sin las partes que realmente forman parte de nosotros y por lo tanto se siente incompleto. Y con esta orientación tan intensa, materialista, ¿qué necesito para completar Necesito más estatus, más prestigio, más cosas. Y incluso las relaciones las otras personas forman otro producto que usamos para rellenarnos, para completarnos. Y si una persona nos, nos satisface, no está como dándonos lo que pensábamos que iba, íbamos a dar, la dejamos, la abandonamos y buscamos otro. Y así las personas se convierten en otros productos. En esta eh, sensación de carencia que tanto hemos dejado de valorar eh, lo espiritual, de valorar eh, los valores humanos de amor, de generosidad, de ecuanimidad, de tolerancia, de paciencia, de, de empatía. Cuando no miramos por ahí, estamos mirando en un campo que nunca puede rellenar una, uh, una sensación emocional, mental, psicológica y, y espiritual de carencia. Si no estamos ya buscando algo que nunca va a cumplir la función que buscamos que cumpliera. Si no nos damos cuenta que estamos en una onda equivocada, entonces, cuando esto no funcionó, en vez de cuestionar todo el planteamiento, simplemente aplazamos la atención continuamente a otro producto, otro objeto, otra cosa, otra persona, otra experiencia. Y en este, con este ritmo, eh, un error grave que cometimos es que nunca no, no aprendemos a apreciar lo que sí tenemos, ¿no? sino continuamente la atención está jalada hasta lo que nos falta, ¿no? cosa que hace que ya no somos capaces de realmente gozar de lo que tenemos. ¿no? Y cuando lo tenemos ya empieza el miedo de perder. Y esto nos quita toda la, toda la capacidad de, de gozar de lo que sí tenemos. Y el consumo, aquí la idea de tener que reducir es como la idea de tener menos felicidad. Y aquí vemos que todo el planteamiento que estamos tratando de cambiar Necesita una reorientación de nuestro entendimiento de, de, de, de qué es que somos, qué es un ser humano, ¿no? qué, qué es felicidad y satisfacción, ¿no? que no son eh, preguntas que podemos contestar con ceros en la cuenta ¿no? o con marcas registradas. Son preguntas que solo podemos eh, contestar con eh, una vida contemplativa, con, con reflexión interna. Y mientras no, es, no aprendemos a apreciar, reconocer y vivir nuestra relacionalidad profunda, esta caída que hacemos en ver las cosas como posibles productos para agradarnos, desconectándonos de las consecuencias, desconectándonos del medio ambiente, desconectándonos de los animales, desconectándonos de las otras personas, nos deja con esta, lo que Madre Teresa llama la, la, le, la leprosa, no la lepra eh, del occidente, que es el sentido de aislamiento forma parte de todo este complejo. ¿Cómo nos sanamos de todo esto? Dado que el efecto ambiental que estamos viendo es el resultado ¿no? de nuestra búsqueda de cumplir estas, estas carencias, estas necesidades emocionales, psicológicas, y espirituales, ¿no? que no sabemos parar porque sentimos que todavía necesito. ¿Cómo voy a reducir cuando no tengo suficiente todavía? Y la, el planteamiento necesario para cambiar la destrucción ambiental, para cambiar la velocidad de este consumo, ¿no? necesita una resolución que incluya el corazón humano. Porque en este momento, al no saber eh, desconectado, desconectado de, de, de las plantas, desconectado de la naturaleza, desconectado de otros seres, desconectado de animales. Esta empatía que sabemos forma parte neurológicamente de lo que somos, de poder consentir, empate, empatizar. ¿no? La empatía queda dañada, ¿no? apagada. Esta empatía que es la base de todas las relaciones de amor, de compasión, de, de sentirnos conectados. Bueno, la empatía es una, eh, un estado afectuoso totalmente arraigado en esa realidad de la interdependencia, que se hace muy eh, complicado y, y perjudicado cuando empezamos a pensar que somos algo aparte, aislado. Esta, esta visión individualista, autocentrada. Y cuando la empatía queda dañada, eh, la calidez de nuestro corazón se nos va, lo perdemos, porque nosotros nos calentamos mutuamente, como perritos eh, chiquitos, como cachorros, que todos duermen pegados el uno al otro calentándose mutuamente y la el crisis ambiental que estamos viendo es resultado de falta de empatía, empatía con la naturaleza, empatía con los animales, empatía con los otros seres humanos y es como la, la calidez del corazón humano se nos ha ido y está ahora calentando el clima. Y para cambiar esta dinámica, eh, la solución empieza aquí, con volver a las bases de la calidez humana, reconociendo lo conectado que ya somos, que ya estamos, que hemos estado desde el inicio, pero dejamos de ver. Y no se trata, por lo tanto, de construir algo nuevo, sino de volver a reconocer lo que ya ha sido el caso desde tiempos principio. Y cuando regresamos o tomamos este desafío de volver a sentirnos conectados, eh, se trata de conectar con la naturaleza, se trata de este ejercicio psicológico de reconocer en qué nos estamos involucrando con nuestras compas. ¿En qué nos estamos involucrando en estas carreras? ¿En qué nos estamos involucrando en nuestras maneras de vivir? Se trata de concientizarnos de, de lo que ya hemos estado haciendo y sus consecuencias. Se trata de abrir la mente y abrir el corazón a la misma vez. De crear más espacio de vivir de manera más inclusiva y más consciente a la misma vez. Y si queremos eh, una, eh, una revolución ecológica que es a la misma vez una revolución del corazón, entonces lo que nos motiva en, en el activismo, en las acciones que llevamos a cabo para proteger el medio ambiente, eh, tiene que ser consciente con esta actitud, una actitud de conectar y por lo tanto eh, en siguientes sesiones vamos a eh, mirar la motivación o la base para nuestras acciones eh, ecológicas o en defensa de la naturaleza para asegurar que cuando, eh, cuando estamos llevando a cabo acciones eh, no estamos movidos por aversión, o odio o agresión. ¿Por qué? Porque odio es aquellos contra nosotros. Nosotros contra aquellos. Y otra vez estamos desconectándonos. Aquellos forman parte de nosotros. No soy nosotros contra aquellos sin ambas parejas, estamos bailando juntos. Y cuando incluso esta palabra de ser defensor de la naturaleza, eh, ¿contra quién estamos defendiendo la naturaleza? En realidad estamos defendiendo la naturaleza contra nosotros mismos, contra nuestro consumo, contra las consecuencias de la civilización humana que hemos co-creado. Y cuando empezamos a reconocer que somos a la vez defensoras y ofen ofensoras, ofensores, ofensores y defensores a la misma vez, ya tenemos la base para trabajar. Porque quien tiene que cambiar su conducta somos nosotros. Y nosotros podemos cambiar nuestra conducta muy difícil cambiar la conducta de otros y aún más difícil cambiar sus actitudes. Pero cuando colectivamente nosotros empezamos a cambiar, ya tenemos una base realmente sustentable para la acción ambiental. Pero esto es para la siguiente sesión. Eh, otra, eh, otro campo eh, en esta en esta sesión empezamos a ver la raíz y los eh, motores espirituales y psicológicos del problema, eh, todo lo que podemos hacer para volver a conectar, para vivir la conectividad, para, para eh, despertar eh, toda la empatía que tenemos, empatía por animales, empatía por árboles, empatía por ríos. Empatía por la Tierra, que es realmente dolida. Empatía por los otros seres humanos de despertar esta capacidad que tenemos. Eh, forma una, una base esencial para todo lo que podemos querer hacer. Y a la misma vez, eh, la, eh, la, los pasos que tomamos para volver a conectarnos eh, nos, eh, nos nutren algo dentro de nosotros que necesitamos nutrir para combatir la carencia. Y cuando eh, refrescamos o volverás a tocar la base de nuestra interdependencia y abrazarla y vivir de acuerdo con ella, vamos descubriendo dentro de nosotros las las capacidades de bondad que están obstaculizados con estas actitudes autocentrales. Para combatir estos ciclos de carencia, codicia, consumo, una práctica central que podemos aprovechar de las enseñanzas del Buda es una práctica consciente de cultivar una mente satisfecha. Y esto formaría otra eh, manera de asentar eh, las tareas para esta semana eh, es de eh, cuando, cuando ves que estás buscando otro algo que te falta, pensando en, en algo que no tienes. Toma esto como un disparo, como una alarma, una campana que empieza a sonar. ¿no? Y, eh, tomas la oportunidad de repasar lo que sí tienes. Puedes mirar las posiciones que tienes. Puedes mirar eh, la, el amor que tienes, el amor de otros, o el, la capacidad de amar que tú tienes. Puedes eh, buscar en tu, dentro de ti algo que que ves como valioso y reconozca esto, con, conecta con esto y, eh, y goza de esto, deleta de esto y satisfacerte de esto. Y cuando tenemos eh, una práctica consciente de cultivar satisfacción, aun si no encuentras otra cosa que tú tienes en este momento, que no, que no identificas, Siempre puedes llegar al hecho que tienes vida, mientras tengamos vida, formamos parte de este ecosistema, estamos nutriendo plantas y árboles, ¿no? usando nuestro cuerpo como un motor, como una fábrica que produce lo que ellos necesitan. Y a la misma vez estamos continuamente recibiendo la bondad eh, de la naturaleza que continuamente nos otorga lo que más necesitamos para la vida. ¿no? Todas la, las condiciones para la vida estamos recibiendo gratuito. No, no solo en este momento, sino continuamente. ¿no? La capacidad de respirar es un producto, es un regalo colectivo que todo el ecosistema está colaborando ¿no? y nos otorga y somos parte de ese sistema. Y si no encontramos otra cosa que podemos decir yo soy muy rica porque tengo esto, eh, nada más necesitamos mirar la vida que tenemos, ¿no? la, el hecho de que estamos respirando y ya tenemos algo que tiene más valor que cualquier producto que, que de consumo. Que si tenemos vida, si estamos inhalando y exhalando, si seguimos parte de esta relación simbiótica, de esta relación, si formamos parte de la biodiversidad, formamos parte de este sistema, tenemos algo que aún si podríamos poseer todos los objetos de consumo del planeta más vale tener vida porque si no tienes vida y tienes todo esto para qué y con esta si, si tenemos eh, la conciencia de que tenemos la vida tenemos una eh, una base continua y continuamente disponible para sanarnos o empezar a sanarnos de toda esta locura de la carencia porque ya tienes, tienes vida, ya tienes algo de increíble valor y en las sesiones que, eh, que siguen vamos a ver que de ser un ser humano ya tenemos algo mucho más que, que simplemente una vida física, tenemos vida espiritual tenemos bondad, tenemos generosidad, tenemos una enorme abundancia eterna. Que al volver a conectarla eh, con todo lo, lo que nos rodea, volver a ponernos en los ciclos no parados de dar, recibir y dar, eh, tenemos a dónde regresar para vivir eh, realmente conforme en este hogar que. Somos